Es, es lo mejor porque realmente es lo que te da la vidilla para seguir esforzándote y tocando porque cuanto más toques y, y más oportunidades tengamos pues, pues más vamos a luchar por ello. Es un día que podemos mostrar nuestro talento I, bueno, y bueno, pueden dejarnos ver al público. Que hagan este tipo de eventos así, pues en medio de la calle, todo eso me parece perfecto porque, o sea, que tú pases por la calle lo que sea y ves a un montón de uh, gente, grupos, lo que sea, vayan tocando sus temas y te pica la curiosidad de decir, hostia, están, están tocando este tipo de música, qué guay, sean jóvenes, lo que sea. Este tipo de eventos mola para que dé conocer por la ciudad, por así decir, que en este lugar, en este momento, estén tocando este, estos grupos, este tipo de música aquí. Me parece perfecto. Bé, avui el que estemos celebrando en muchos países de Vila de Cans el Día de la Música, no? amb actuacions de conjuntos locals, de cantautores, de, de solistas, la gent de la de las Arts también. El que bulemos bueno, que hace una demostración de todo lo que es crea en a Vila Viladecans. A Viladecans musical, musical de Acañas. Vila de es una tradición musical desde muchos años a muchos grupos, en la Ateneu de las Arts se ha incrementado en cada la práctica, la formación y la, formació la divulgación de, de la música y de las Arts en general. I, per tant, que siempre es un buen momento para poder oferir a, a, a esta representación del que es la música a la ciudad.